¿En qué contexto surge el movimiento internacional de acceso abierto? En un contexto internacional donde un grupo muy reducido de editoriales comerciales se apropió de las revistas científicas que hace unos siglos eran publicadas por las universidades y las sociedades científicas y puso precios mucho más altos que la inflación. Y las bibliotecas universitarias del mundo cada vez tienen menos presupuesto para comprar revistas. Los precios de las revistas subieron muchísimo y ni siquiera las universidades más importantes a nivel del mundo podían acceder a todo lo que sus investigadores necesitaban. Frente a eso, el movimiento de acceso abierto propone que la comunidad que produce investigación, que le paga los sueldos a los investigadores, o sea, a los autores, que le paga los sueldos a los investigadores que evalúan los artículos, tome nuevamente la producción y la difusión de su propia investigación. Acceso abierto eh, sería el acceso online inmediato y restricto a la producción académica y científica, sin barreras ni económicas ni derivadas de los derechos de autor sobre esas obras. Eh, una de las cosas que interpela, fundamentalmente, es el proceso de comunicación de, de la ciencia para que sea eh, lo más abierto posible, para que sea gratuito, para que sea inmediato. Bueno, el acceso abierto es muy importante eh, tanto para la, los individuos, para los investigadores, porque ellos van a tener muchísima más visibilidad, mayor impacto y más citas a sus trabajos. El investigador lo que quiere es ser leído. El autor lo que quiere es ser leído eh, y además como se evalúa sus carreras por la, por la, por la citación, de que son objeto, eh, el acceso abierto al ampliar enormemente eh, la posibilidad de acceso también amplía enormemente la posibilidad de citación. Por otro lado para las universidades o para las instituciones el acceso abierto le brinda no solo mayor visibilidad y más acceso a los trabajos de sus miembros, sino también la posibilidad de devolver a la sociedad lo que, lo, lo que ellos están invirtiendo en educación, en servicio, digamos, en, en estos trabajos. Descubrir eh, áreas potenciales en que grupos de investigación se puedan unir o aunar esfuerzos. Eh, en fin, una mayor transparencia. Porque mediante el acceso abierto las instituciones se reapropian de eh, lo que producen. Ha sido fundamental sobre todo porque ha permitido un intercambio fluido entre investigadores de otros eh, centros de investigación, de otras facultades, y no solo del país, sino de, otras, de otros países, fundamentalmente porque ha dinamizado eh, muchísima de circulación de artículos. Básicamente porque es muy difícil a veces tener acceso a lo nuevo que se esté publicando y también es difícil a veces dar a conocer o que se conozca cuáles son las eh, producciones de las personas que no están consagradas. Eh, el acceso abierto nos permite que desde una computadora con una conexión a internet podamos armar el estado de una cuestión eh, incorporando materiales de otros lugares del mundo, otros investigadores, también de nuestra facultad que posiblemente sería mucho más difícil si lo hiciéramos exclusivamente a través del acceso al papel o eh, teniendo en cuenta todas las restricciones para el acceso de mucha información que circula en otros lugares y que no conocemos. El acceso abierto es importante fundamentalmente porque es eh, democratizador respecto de la información.